Lunes 7 de la mañana, Intrusos llegó a Temperley. Estamos en la zona sur de Buenos Aires porque vinimos a buscar a este sitio a Leopoldo Luque. Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Por qué el enojo? Preguntarte por el juicio. Condena de 8 a 25 años, ¿algo para decir? Bueno, de esta manera ingresó Leopoldo Luque... Leopoldo, disculpame un Pero un segundo solamente, que no. ¿Cómo estás? Es que Morla dijo que a Diego lo mataron. No hay nada que quieras aclarar, decir. Primera imagen de Luque, después de mucho tiempo, hacía mucho que no lo veíamos y las cámaras de intrusos lo encontraron aquí saliendo de su casa. ¿Algo, una sola cosa que quieras decir, Leopoldo, algo solo que quieras de aclarar. La pelota. No te, estoy haciendo mi trabajo, están procesados por por no, homicidio simple, por, por pelotas en mi casa, no se cansan, dejen de chala. Pero venimos, estoy, mi estoy haciendo mi trabajo. Dejan de romper las pelotas. Pero yo no te todo. procesé ni nada por el estilo, por la justicia. Bueno, de esta manera se retira Leopoldo Luque con su moto abandona la cuadra de su casa el eh, médico de Diego Armando Maradona, uno de los procesados ...por la muerte del astro futbolístico. No, tremendo, un maleducado este señor, la verdad que hiciste un trabajo increíble. Gonza, también estabas con, eh, con Sergio, estabas con, con Sergio. Sergio, sí, Sabes que estábamos ahí con Sergio y cuando bueno, sucedió esta situación... ...claramente decíamos lo que hablábamos acá en piso. No podíamos creer la reacción de una persona que está atravesando esa situación judicial... ...después de muchos meses de no ver una cámara, con lo que le gustaba al menos la cámara... ¿Qué le costaba decir si él cree, un soy inocente, todo se va a aclarar, todo se va a resolver? Y salió más, más agresivo. En la sí, sí. Salió peor, por eso yo decía esto, de que entre la primera y la última hubo media hora en que él ah. estuvo adentro. Ni siquiera... Sí, aparte le dijiste algo letal que tiene que ver con la nota que nos dio el otro día, la semana pasada. Lo de Morla. Morla, sí. que también, que lo dice de su, Morla, palabra, de su boca. La mano, claro. a todo. Lo dice. Eh. Morla dice, lo mataron a Maradona. Van a ir presos. Nosotros no es que fuimos con una suposición, hay... Hay una, una denuncia, o sea, sí. están imputados ya están procesados. Hay un sí. Es una situación compleja y, y, sin embargo, aún así decidió tomar... Esta, esta actitud extraña actitud. agresiva de cómo cambió. Tan es impactante por cómo cambió la postura, por lo menos públicamente, no lo conocemos en la intimidad sí. a, a Luque. Públicamente él siempre se mostró como más amable, más simpático o más sensible. Una de las últimas notas que dio, te acordás de una conferencia de prensa donde él lloraba desconsolado. Qué sí. Y, ¿Y ahora vemos entender, algo. Hay que entender, ¿no? Pasó de ser la persona que había salvado al mejor jugador del mundo a. A que que el ahora tema, claro. el, el problema Obvio. es que después nos enteramos que era mentira eso también. Porque Pero es temor, el cambio nos enteramos que sí. ni siquiera <risa> que había, había sido él el sí. que sí. había operado a Diego. Ah, claro, la, sí, sí, la agresión No cabe la agresión, no querés contestar. No, y perdió la bueno, oportunidad. No, para mí le molestó que estuviera en la casa. Entonces manejar ese enojo. Aparte de esa media hora, ¿quién está en la casa que le dice otra vez los tenemos en la puerta, verdad? El nene tiene que ir Sí, y, y, sí, sí pero, pero están en la, está, están en, él, en la puerta oh, no, de la casa de una persona que ahora, está acusada. Claro. No, ya. No, ¿no? no, es una crítica, porque él lo tiene, él se lo pone en la cabeza como diciendo sí, que. ¿Qué hacen acá? Igual como que de, sí. sería descabellado de la prensa querer oh, decir, sí, digamos, es conocer es la palabra tal cual. Porque lo más lógico hubiera sido que, bueno, vamos a esperar que la justicia hable, que la justicia falle, qué sé yo, poner un poco de mesura, pero la verdad que. Y aparte, conociéndolo, como usted dice, públicamente es la persona que se ha expresado. Era, hasta era dulce a no hablar en los chatos, negocia, ¿no? Era una persona. A ver, ¿sabes ¿sabes Sale y <risa> sí. habla con Gonza, negocia, le dice, mira, no me muestre la puerta de casa. Sí. Hacemos la nota en frente. Haceme acá enfrente, yo andando en moto, paro sí, dos segundos sí. y yo. obvio! Claro. Oh, oh. sí, sí, sí. Por eso con lo que decía Pablo recién que perdió una.. Yo siento que perdió una oportunidad. Mm. Que perdió una oportunidad que tenía de bueno de decir lo que pensaba, ¿no? claro. de, de, de hablar de, de una manera tal vez un poco ah, más. A los abogados tampoco. Conso, ¿Vos crees que lo, que lo sorprendió? Digo, claro, lo que pasa es que la imputación digo, es grave. Es muy, muy grave. Eso. Mm, sí. ¿Eso habrá cambiado la actitud del doctor pensando? Eh, yo creo que sí, que él no, no esperaba llegar a esta instancia yo sí, creo que pero, no esperaban llegar a este y los, de hijos, porque los hijos por los hijos también los hijos viste no y sobre todo cuando quisieron inculpar a la enfermera sí claro recuerdan claro, que sí, tuvimos el otro claro. día la semana pasada también a, al abogado sí, sí, que sí, hablaba sí. cuando todos querían inculpar a la enfermera sí. Mirá, lo que no, pasa es que no, no claro, olvidemos que acá hay muchas escuchas no eh, sí. él no hay que no era que era una persona que lo manejaba la carrera no era el médico de Maradona sí y seguramente digamos más allá del resultado si después en cárcel o no creo que por su condición de, de profesional van a ser afectados es que lo que, eso lo hablamos eso lo hablamos no. la semana pasada decíamos hay tantas escuchas, tantas. hay tantas pruebas que la verdad claro. que te da escalofrío para la familia, para cualquier persona que lo digo. Lo no solo lo hablemos de, de los fanáticos, pero digo para la familia escuchar de porque qué manera hablaban de, él, de un sí. ser humano, porque digo es un ser humano. Eso es lo que Ahora, decía Dalma en la nota el, que nos dio. El, sí, el, por, no, porque digo, Dalma, más allá de un poco lo que vos decías, Flor, más allá de, de los fanáticos, sí. Dalma, es la hija. nota que nos da a nosotros es una hija hablando de un papá que perdió, no de Maradona, saca Maradona, digo Maradona, el astro. ¿Y algo no, que es dijo, una hija que enterró a su papá. Y algo que dijo Maradona, eh, eh, Dalma. Dalma, que me parece importante, dijo: Por fin los voy a poder mirar a la cara. No sí. sé si ellos van a poder hacer lo mismo conmigo. Claro, sí. Una ahora, frase. Eso, ¿eh? ¿verdad? Sí. No les parece, ahora lo lo de vuelta, ¿eh? ahora ahora más atención a la cara se lo ve como que se siente desprotegido, como sí. solo, y de verdad asustado por todo. ¿Mm? Lo que pasa es que la imputación es fuerte claro. y Morlan, la última nota que nos dio acá, eh, que hacía mucho que no hablaba, le claro. eh, soltó la mano sí, sí. totalmente, dijo, los que van a tener que pagar son los médicos. Como que lo pasa que quedó, lo pasa es que él quedó, él no está no, vinculado. Él no fue la no verdad es que la realidad es que quien figura imputado es él. Y otra cosa que vos decías, eh, Pablo, en relación al trabajo, o vos, sí. Flor, creo que lo preguntabas, y nosotros habíamos estado averiguando él sí. está trabajando sí. de hecho las primeras guardias que, que habías intentado Gonza fueron por ese lado sí, pero me refería... en una clínica de, de, de renombre Entonces, sí, yo no me refería bien. básicamente al tema de lo que puede pasar después con la justicia ah, claro sí. creo que ahí van a apuntar también ahí creo, no, creo que se hace bueno, gracias Gonzalo, la verdad que te felicito por este trabajo gracias para vos para... y para Sergio Di Napoli